Yo quiero hacer énfasis hoy en algo que es muy claro, independientemente de que se tenga una ideología, a que se tenga un gusto, a que se tenga relación por algo, eso es respetable. Lo que no me cabe a mí en la cabeza es, voy a poner el pequeño ejemplo, independientemente de que seas de izquierda, de centro o de derecha, que tú tengas un ideal, perfecto, vaya y venga, pero que... Vamos a pensar de que yo soy de centro Entonces resulta de que yo lucho por los de centro Y voy en contra de la derecha y voy en contra de la izquierda Perfecto, hasta ahí todo va bien La comparación es como un hincha de fútbol Que porque yo tengo una camiseta azul Entonces no me cae bien el de rojo Y aparte de que no me cae bien el de rojo Mato al de rojo eso pasa con los cintas y en las ideologías pasa lo mismo el hecho de que yo sea de centro y no comunique con la de izquierda o no comunique con la derecha eso no me da a mí el aval o el derecho para atentar contra ellos ahora si yo soy consciente de que yo soy de centro... ...pero resulta que subí a uno del centro... ...mi gobierno es del centro... ...pero resulta que mi gobierno tiene quebrado al país... ...pues déjeme decirle que yo personalmente ya no sería de centro... ...porque digo, lo que yo pensaba, lo que yo creía... ...resulta que se fue para el suelo, fue una farsa... ...entonces ahí es donde yo tengo que pensar... ...y a, a qué voy yo con esto del socialismo, del izquierdismo... ...del comunismo, del castrismo, de todos esos ismos... Que que si bien miramos a Cuba, bien miramos a Nicaragua, bien miramos a Venezuela, que son ejemplos claros y claves que en este momento los estamos viendo, que está el país acabado, que el país está arruinado, pero ojo, pero el conglomerado de ellos, ese grupito pequeño, son multimillonarios entonces digo yo, vale la pena decir, sigo siendo socialista sigo con mi líder Maduro o sigo con mi líder Fidel Castro, o sigo con mi líder Ortega, o sea, yo pregunto ¿vale la pena seguir? cuando se que la gente está migrando para otros países que prefieren aguantar hambre en otros países o ver como la gente está escondida cómo la gente está aguantando hambre cómo la gente se está muriendo cómo el país está cayendo Y yo sigo con mi ideología Porque déjeme decirle Con el respeto que ustedes me merecen Pero si ustedes van y miran La mayoría, la mayoría de los que siguen A Nicolás Maduro Mal vestidos, sin dientes Falta de, de conocimiento Sin estudio Viviendo en la miseria, en la pobreza Por seguir un ideal Es algo para reflexionar Es increíble pensar que miles de venezolanos Se acuesten sin comer y muchos incluso mueren por deshidratación Mientras el imperio de Alex gracias a Nicolás Maduro Sobrepasa una fortuna de 1.500 millones de dólares Con 89 Ojo, 1.500 millones de dólares. Aquí se revela por medio de un informe de Transparencia Internacional cómo Alex Sap tejió un, clon, un conglomerado comercial mientras esquivaba la justicia en siete países. Hay un dicho que dice: Cuando el río suena, piedra lleva. Y esto, si son siete países los que lo investigan, no es porque estén persiguiendo a alguien que de pronto la embarró en un negocio. No, este es un bandido de corbatín. Este es un bandido de los ejecutivos. Pero es un bandido porque que se robe 100 mil pesos y se robe mil millones de dólares es un bandido es una rata pare de contar antes de iniciar quiero que ustedes se suscriban al canal leen la ya tienen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales y nos dejen su comentario vuelvo y repito no me canso de decirlo porque gracias a ustedes nosotros estamos aquí para dar la noticia y para hablar con la verdad en su prontuario muestra cómo esquivó la justicia en todo su historial maquiavélico no solo por el caso de Ecuador, sino porque SAP ha evadido investigaciones en siete países donde se, calificó, donde se le calificó como una pieza clave para desentrañar supuestas redes de corrupción beneficiadas del dinero público venezolano. Ojo, entre los que se encuentran Bélice, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Emiratos Árabes, España, Hong Kong, China, Italia, Malta, Panamá, Reino Unido, Suiza, Turquía, y Venezuela, forman parte de países donde Alex testaferro del régimen de Nicolás Maduro levantó su entramado empresarial, un universo que reúne 89 compañías en 15 países lo admiramos por ser tan inteligente lástima que esa inteligencia no la utilizaran en cosas no digo productivas porque esto es más que productivo sino en cosas que no hicieran tanto daño porque si bien su fortuna la está haciendo para él y para su conglomerado sus amigos sus aliados sus socios sus compinches aquí a este lado hay mucha gente que está pasándola mal por culpa de ellos hasta el día de hoy del conglomerado quedan compañías vigentes y otras suspendidas o también disueltas tal como reveló un informe de transparencia internacional cuyo rastreo incluye a aquellas empresas donde están socios o allegados al empresario Alessab quien permanece detenido en Cabo Verde desde junio del año pasado mientras se decidirá su extradición a Estados Unidos por parte del Tribunal Constitucional de la Nación Africana antes del 24 de agosto o sea estamos en estos momentos a cinco días de saber qué va a pasar realmente con Alessab si finalmente va extraditado hacia los estados unidos que creería yo después de esto que no hay vuelta atrás a menos de que como son bandidos escabullan la justicia a la espera de las decisiones por parte del tribunal trasciende que la presencia familiar prevalece en las empresas de sap aunque él encabezó ocho entre ellas ripsa S.A que fue construida en Panamá en 2005 y JVD Properties, INC, también registrada en Panamá en 2006, ambas compañías ya disueltas. El resto de las sociedades destacan sus hermanos Amir Luis Sab Moral, Luis Alberto Sab Moral y Katia sab Moral, Luis Amir Sab Rada, padre ya fallecido de Ale Sab, quien estaba como secretario de una empresa en Panamá denominada Zap Grupo Fundación. Germán Enrique Pulido, otra joyita de la corona, colombiano señalado en el 2000, otro empresario de los grandes, colombiano señalado en el 2000 como líder del denominado Cartel de Bogotá, su socio principal. La fortuna de SAP no discrimina ideológicamente, aseguró el director de investigación de... Univision Gerardo Reyes La verdad de Alex Sapp, La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario A la sombra de Nicolás Maduro Porque buscó la utilidad A costillas del hambre De los venezolanos Y eso es una indolencia incomprensible Ojo buscó la utilidad a costilla del hambre de los venezolanos, eso es lo que la gente tiene que pensar, dicha afirmación se basa en que el gobierno de Estados Unidos calcula que el patrimonio de SAP está alrededor de los 1500 millones de dólares, la ganancia proviene de cambiar los dólares comprados a tasa preferencial en el mercado negro con una cotización mucho más alta luego de las sanciones económicas de Estados Unidos, SAP se volvió más ocupado que un ministro, lo llamaban para Apagar incendios constantemente Y él llegaba con un modelo ingenioso De cómo eludir dichas sanciones De esa manera fue como levantó su imperio Que solo la justicia de Ecuador Estuvo muy cerca de desplomar Con una investigación sobre su esquema De exportaciones ficticias y de lavado de dinero El problema en Ecuador fue que el fiscal Se empeñó en orientarlo hacia el lavado de dinero Un delito muy difícil de probar Sobre todo porque el argumento de la defensa Era que el dinero venía de Venezuela y ese dinero no puede ser sucio Supuestamente, entre comillas Ahí estaba el hambre con las ganas de comer Se juntaron los dos Se reunieron pruebas de falsificaciones Masivas de exportaciones ficticias Al final, el caso se perdió Y quien debía presentar un recurso Ante la Corte Constitucional Era el fiscal general Galo Chiriboga, pero no lo hizo, explicó Reyes. Era de admirar la forma de esquivar la justicia, destaca en su historial. No solo por el caso de Ecuador, sino porque SAP ha evadido investigaciones en siete países donde se calificó como una pieza clave para desentrañar supuestas redes de corrupción beneficiadas del dinero público venezolano burlando los controles de los sistemas financieros. 15 abogados lo han defendido en los casos en los que ha sido mencionado, no solo en Estados Unidos, sino en Colombia, México y en Cabo Verde. Esto sin contar una investigación en Italia que derivó en la incautación de bienes a su pareja Camila Fabri. Ah, de acuerdo a los antecedentes, la extradición de SAP es viable porque no hay ningún caso donde Estados Unidos haya fracasado en una extradición en esos términos. Paralelamente, el Tribunal de Apelación del onceavo Circuito en Estados Unidos estudia si SAP era enviado especial de Venezuela cuando fue capturado en la isla. Ahora, lo que sí es claro es que el Tribunal de Apelación decide que SAP era dictador. Diplomático. La acusación por parte del Departamento de Justicia presentada en 2019 en su contra y su socio Álvaro Pulido en 2019 en su contra y su socio Álvaro Pulido con ocho cargos relacionados con el presunto lavado de 350 millones de dólares quedaría anulada y por tanto se caería la extradición. De llegar a comprobar de que eso fuera verdad, de que esto sí era eh, un diplomático y que en el momento de, de su captura era el diplomático enviado. De Venezuela, pero ojo no olvidemos que cuando él fue detenido, él dijo una cosa después de que ya estaba dentro su defensa, dijo otra y ya en últimas estancias apelaron a una tercera, o sea aquí hay tres mentiras que no puede ser que los los, los, los señores del tribunal en los Estados Unidos digan no, es que lo que pasa fue que se equivocó no, esto está más que claro y tiene que ser real, y ojo Volvemos a lo mismo. No puede ser posible de que miles de venezolanos se acuesten sin comer y muchos hayan muerto deshidratados solamente porque Nicolás Maduro, para tejer su entramado criminal, le diera alas a este señor para que su fortuna supere los 1.500 millones de dólares. No creen que es como hora de pensar diferente. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.